Hola, bienvenidos a este vídeo donde explicaremos cómo hacer nuestro primer juego con Scratch Será un juego sencillo de preguntas y respuestas donde nos harán unas preguntas y el programa detectará si hemos aceptado o hemos fallado Bien, en primer lugar explicaremos un poco la, el área de trabajo de Scratch En esta parte de aquí tenemos mmm, comandos que nos permitirán poner el nombre del, del proyecto y hacerlo funcionar. En esta parte central será el marco donde se vea cómo quedará nuestro proyecto y ahí es donde podremos meter el fondo y los elementos. El fondo y los objetos que metamos se, se gestionan desde esta parte de aquí. Y luego las funciones que va a tener cada objeto, sus acciones, que la interactividad que va a tener con el usuario, se gestiona en la parte derecha de la pantalla. Pues bien, vamos a comenzar. Eligiendo un personaje para nuestro juego, por defecto aparece el gato de Scratch. Yo voy a coger otro distinto para que, para que veáis cómo se puede meter un objeto nuevo. Voy a quitar el gato, botón derecho, borrar y desaparece ese objeto. Y ahora voy a meter un nuevo objeto que lo voy a coger desde la biblioteca de Scratch. Se coge desde aquí, pinchando aquí. Y aparece un montón de objetos posibles que puedo meter dentro de nuestro programa. En nuestro caso voy a elegir de fantasía eh, a este, por ejemplo, que se llama Giga. Y este muñeco va a ser el, el que nos va a hacer las preguntas. Vemos que aquí, dentro de la lista de objetos que va a tener nuestro proyecto de Scratch, solo hay uno, podría meter más, si queremos meter eh, más elementos dentro del juego, pero por ahora solo va a hacer falta este. También vamos a poner ahora el fondo en el que se va a desarrollar, nuestro programa, el fondo en Scratch se llama escenario. Lo mismo, podemos añadir un fondo nuevo por nosotros, cogido de un archivo, pero le vamos a dar seleccionar un fondo de la biblioteca. Hay muchos fondos, vamos a coger algunos del espacio, por ejemplo, este que se llama Space. Y el juego se va a desarrollar, el programa se va a desarrollar en este fondo y con este muñeco. Bien, vamos a empezar a decirle al programa cómo debe actuar. Pinchamos en el objeto giga, en el objeto del muñeco que hemos creado y le vamos a dar a programas. En esta zona vamos a hacer que el objeto giga, el muñeco, haga lo que nosotros queramos que haga. Para empezar queremos que cuando empiece el programa el muñeco esté aquí, en esta esquinita de aquí. ¿Cómo se hace eso? Primero tenemos que decirle al programa cuándo queremos que ocurran las cosas. Estos son los eventos, cuándo queremos que ocurra algo. Al presionar la bandera verde es cuando comienza el programa. Cuando nosotros acabemos nuestro juego y alguien quiera jugar con él, para empezar a jugar, él pulsará la bandera verde, el usuario que juegue con nuestro juego. Entonces nosotros ponemos este evento en esta zona de aquí, pinchando y arrastrando. Ahora, a modo de piezas de puzzle, vamos a ir incluyendo aquí qué queremos que ocurra cuando la persona que juegue con nuestro juego le haya dado a la bandera verde. Lo primero que quiero que ocurra es que el muñeco giga empiece en esta parte de aquí. ¿Cómo se consigue eso? Nos vamos de todas estas opciones que hay en programa a movimiento. Y de todas las posibilidades que tenemos, en otros programas podemos ver eh, todas ellas, pero en esta solo nos vamos a ir a las que nos hagan falta, vamos a elegir esta que pone ir a x y. Aquí tenemos que poner las coordenadas donde queremos que se vaya este objeto. Si nosotros movemos el objeto, automáticamente nos dice las coordenadas en las que está. Ahora mismo Giga lo he puesto en la coordenada X, 35, la coordenada Y, 34. Si quiero que el, juegue, el juego al empezar Giga esté aquí, tiene que ser la coordenada X, menos 234, Y, menos 67. Voy a coger y este bloque con esas cifras lo voy a dejar aquí puesto. Ahora puedo hacer una prueba de ver si me salió bien dándole a la bandera verde. Si le doy a la bandera verde, se ejecutará esto que he puesto debajo. Le doy aquí y vemos que Giga aparece justo en las coordenadas menos 67 Lo siguiente que queremos que haga va a ser que se deslice hasta aquí, hasta la parte central de la pantalla que es donde nos va a hacer las preguntas. Pues bien, ¿cómo se consigue eso? Pues de la misma forma, hay una opción que es deslizar y, decirle, y le tenemos que decir a qué coordenadas queremos que se deslice. Eso... Se consigue con este bloque de código. Deslizar en un segundo o en los segundos que queramos a esa posición. Por ejemplo, ya la posición en la que está ahora me sale por defecto. Ahora GIG está en la posición con coordenada X18, coordenada Y, menos 63. Y voy a poner que se deslice en 3 segundos. Vamos a ver cómo queda. Si le damos a la bandera verde, vemos que Giga aparece al principio en la posición menos 234 menos 67 y en 3 segundos se ha deslizado hasta la posición que yo le he especificado en este bloque de código bien, ahora lo siguiente va a ser que Giga empiece a hablar, se va a presentar y nos va a hacer algunas preguntas eso se hace con bloques de código que aparecen en apariencia vamos a coger el primero decir hello por 2 segundos y lo vamos a cambiar, vamos a poner el texto que nosotros queramos. Vamos a poner por ejemplo. Hola. Me llamo Giga. Y esto lo va a decir por dos segundos. Y vamos a poner otra frase. Que va a ser. Te voy a hacer varias preguntas. Y esto. Vamos a hacer que lo haga. Como es un poquito más larga. Le voy a poner que aparezca tres segundos. Así. Vamos a hacer una nueva prueba de el programa que llevo haciendo, que estamos haciendo, va hacia el centro, dice hola me llamo Giga y dos segundos nos deja leerlo y tres segundos después dice el otro texto que hemos puesto aquí. Bien, vamos a hacer la primera pregunta, las preguntas no se hacen con estos bloques, las preguntas se hacen con los bloques que están en sensores, nos vamos a sensores y vamos a elegir preguntar y la pregunta, que va a hacer? Y, vamos, y en esperar, le vamos a dejar eh, un tiempo para que se piense eh, que, eh, para que se piense la respuesta. Es decir, va a salir la pregunta y se va a quedar esperando a que conteste. La primera pregunta, la vamos a hacer todas sobre números enteros. Operaciones sobre, con números enteros. Vamos a hacer la primera. ¿Cuánto es 4 menos 7? Y esperar. Ahora... Cuando ejecute este código, se va a quedar esperando a que se le conteste. Vamos a darle la bandera verde y veremos lo que hace. Llega, se presenta, te voy a hacer unas varias preguntas y ahora hace la primera pregunta: ¿Cuánto es 4 menos 7? Aquí la persona que juega con nuestro juego tiene que poner la respuesta. Pero si yo pongo menos 3 y le doy a OK, no pasa nada. Porque claro, tenemos que decirle ahora al programa que deteste si se ha aceptado o no se ha aceptado la pregunta. ¿Cómo se hace eso? Se hace con lo que en informática se llama un condicional. Los condicionales en Scratch se ponen en control. Y de las condiciones que aparecen, vamos a coger este. Si, entonces, y si no, otro, otra zona de bloque. Aquí, en las condiciones, tenemos que poner lo que se tiene que comprobar aquí. Y si es correcto, se ejecutan los bloques que pongamos aquí. Y si no es correcto, se van a ejecutar los bloques que pongamos aquí. ¿Qué tengo que comprobar? Que la respuesta es menos 3. ¿Cómo se hace eso? Se hace con operadores. Tenemos que coger el operador igualdad. Queremos ver que dos cosas sean iguales. Me voy a montar aquí el operador, la condición que quiero que se cumpla, y cuando la acabe de preparar la pongo aquí. ¿Qué Quiero ver que la respuesta que me han dado es menos 3. La respuesta se coge también de sensores. Se coge este bloquecito que pone respuesta, lo ponemos aquí, y tiene que ser igual a menos 3 y ya este bloque lo meto aquí esta es la condición si se cumple que la respuesta sea menos 3 pues vamos a ejecutar esto pues lo que vamos a ejecutar es que nos diga Giga que hemos acertado vamos a decir muy bien, has acertado muy bien, has acertado y lo va a decir por ejemplo por 3 sí, segundos por ejemplo y si no ha acertado vamos a decir lo siento, te has equivocado la respuesta correcta era y decimos la respuesta correcta lo siento, has fallado la respuesta era menos 3 y lo va a decir lo mismo durante 3 segundos bien ya si ejecutamos el programa dándole a la bandera verde Vemos que se acerca a Giga, saluda, hará la pregunta. Y como ya hemos metido el código, ya detectará si es correcto o incorrecto. Voy a poner la correcta, a ver si me responde correctamente. Pongo menos 3, le doy a OK. Dice, muy bien, has aceptado. Venga, vamos a poner una segunda pregunta. En Scratch se puede copiar los bloques. O sea que directamente podría separar estos bloques, darle a duplicar. Y se me duplica todo el conjunto de bloques y lo puedo poner justo detrás. Así que consigo que después de que me dé una de estas dos respuestas, vuelva a poner otra pregunta. Ahora voy a cambiar la pregunta poniendo otras otras posibles operaciones con números negativos. Vamos a preguntar a cuánto es menos 8 más 12. Y lo mismo, se espera. Ahora, la respuesta podemos distinguir que nos la que nos la den con el signo más delante o sin el signo más delante. Podemos decirle que la respuesta es correcta si se ha escrito más 4 o 4 directamente. Para eso voy a cambiar un poco este bloque de código. Y voy a poner si la respuesta es 4 o si la respuesta es menos 4. Voy a duplicarlo. Y las dos posibles respuestas es que... Perdón, 4 o más 4 con el signo delante. Y estas dos serían válidas. Entonces coge un operador que es eh, el operador O. Que lo da por bueno si cualquiera de las dos respuestas es correcta. Pongo esto aquí, pongo esto aquí, y pongo todo ese operador ahí, si la respuesta es 4, perdón, si la respuesta es más 4, o la respuesta es 4, dice muy bien, has aceptado, y si no, dice lo siento, ha fallado, la respuesta era, y voy a poner aquí 4, aquí sí da igual que ponga más 4 o menos 4, para que se vea, bueno, y por último, no lo voy a ejecutar todavía, lo voy a ejecutar al final, yo he puesto dos preguntas. Podéis ir poniendo vosotros más preguntas. Hasta 5, seis o siete, Y cuando acabe se va a despedir. Y... Y finaliza el juego y vamos a hacer que se vaya. ¿Cómo se hace eso? Pues nos vamos otra vez a apariencia. Decir. Lo que va a decir ahora es... Eh, ya hemos acabado. Espero que te hayas divertido. Eso lo va a decir. Durante... 4 segundos por ejemplo, y después lo mismo, vamos a hacer que se vaya y ya se acaba el juego, por ejemplo se va a ir ahora por aquí, voy a deslizarlo hasta esta posición, como se hacía eso, nos vamos a movimiento y ahora lo voy a deslizar en 3 segundos a la posición que está ahora, recordad que al haber movido el objeto aquí ya automáticamente me salen las coordenadas donde está el objeto en ese momento, se va a ir a las coordenadas 238 menos 84. Y aquí acaba el programa, se quedará ahí. Y ya, si, si quiere jugar otra vez, le tendrán que dar otra vez a la bandera verde. Bien, vamos a probar el juego desde el principio. Le damos. Llega, saluda. Me hace las preguntas. Primera pregunta. Voy a equivocarme ahora, a ver si me dice la respuesta correcta. Le doy a 5. Me dice, lo siento, ha fallado la respuesta 3. Vemos que funciona cuando me equivoco. Y aquí voy a probar a poner más 4. Y lo da por bueno, y después de esa pregunta, se despide, se está ejecutando el código este, y ahora se desliza, y acaba el juego, Bien, una vez que vemos que funciona nuestro juego, vamos a ponerle un título, y lo podemos pues, llamar, preguntas sobre números enteros, y si ya vemos que nuestro juego está perfecto, le podemos dar, eh, le podemos le podemos dar a compartir. Y ya el juego estará disponible para todo el que quiera usarlo. Se ponen las instrucciones, eh, contesta a las preguntas que te va a hacer Giga. ¿Vale? Notas y créditos. Ponemos aquí el nombre del autor. Por Benito Moreno, que he sido yo. Aquí pondréis vosotros vuestro nombre. Bien, solo una observación. ya Esto ya lo puede ver cualquier persona de la comunidad de Scratch. Deciros que solo se puede compartir cuando habéis verificado la, la dirección de correo con la que os disteis de alta. Si todavía no la habéis verificado, no dejarán eh, poder, poder compartirlo. Y si ya este proyecto lo queréis enviar a alguna persona por correo, copiáis la dirección de la dirección web donde se encuentra. Y cualquier persona, le podéis mandar este juego por correo, se mete y puede jugar a él. Bien, espero que os haya resultado sencillo y que vuestro juego haya, haya funcionado. Bien, saludos, hasta luego.